Yo voy a empezar eh, eh, comentando un proyecto en particular eh, de mi cuerpo de obra que responde muy bien a las características de la mesa y también eh, al trabajo de investigación de Margarita y a la obra presentada por Marcanet también y por Bárbara en la exhibición. Bueno, el proyecto se llama Ficción Monumental. ¿Puedo ir pasándola yo? Sí. El, bueno. El proyecto se trata eh, básicamente, ¿no? como en la primera instancia, yo construí un busto, eh, que es un, un busto autorretrato con tecnología 3D, que fui emplazando en el espacio público. El busto, esta, esta foto es un registro en la Costanera Sur. El busto, bueno, les comento un poco el, el proceso de obra. Rápidamente, eh, yo trabajé con... En, en primer lugar hice un escaneo 3D de mi cara que después fui modelando en un software de modelado 3D junto con fotos de referencia y que después imprimí en un material plástico ecológico, ¿no? también como muy contemporáneo a esta cuestión de eh, un plástico ecológico que viene derivado del maíz. Y lo comento sobre todo porque la tecnología 3D es funciona muy bien, digamos, haciendo este pasaje de lo virtual, a lo físico analógico no todo el tiempo está haciendo estos cambios y de hecho yo parto de una foto o bueno de un escaneo que es una técnica de fotogrametría no como muchas fotos rápidas por segundo además de un par de sensores pero está esta cuestión como de selfie 3d no como de pasar eh, este autorretrato pop eh, de nuestra época a el mundo físico entonces como les comentaba yo voy eh, haciendo le construí un carro, entonces lo fui llevando por la ciudad y emplazando en diferentes lugares, siempre en relación a otros monumentos. El proyecto tiene entonces eh, tres patas, ¿no? Como tres, tres posibles eh, formatos. La primera es justamente la performance que se hace en el espacio público, tanto del traslado como del emplazamiento. Como ambas instancias son igual de importantes. Bueno, fui emplazándola en diferentes lugares. Eh, me quedé pensando algo en relación a, a la mesa anterior con los recorridos y las derivas y también en relación a la obra de, que está acá en exhibición de Mar y Bárbara, que estos, estos recorridos, ¿no? estos emplazamientos, también van formando una cartografía eh, en la ciudad que van uniendo estos puntos o estos nodos también como redes, ¿no? pensando en lo que hablaban anteriormente de las redes sociales y que, cómo van generando nuevas conexiones. Y esta deriva que, que mencionaban puede romper con lo programado del algoritmo, ¿no? que es lo que va cerrando a la comunidad y lo que va acotando. ¿no? Como estas prácticas de mapeos o de cartografías de la ciudad abrirían mucho más. Eso en relación a, a lo que hablaban antes. En relación a mi proyecto, por otro lado, yo no practico la deriva. Más bien todo lo contrario, todos los lugares de emplazamiento están muy meditados. Por ejemplo, bueno, el primer espacio fue La Costanera Sur, que es lo que vemos acá, cerca del, del monumento de Lola Mora. Una mujer artista pionera en la ocupación del espacio público. Y después también lo emplacé en, tanto en el exterior como en la entrada del Museo de la Cárcova, que es un museo público. Este es el busto de Ernesto de la Cárcova, que es el fundador. También, después entré y bueno, emplacé la obra al lado del David. También pasé por el Rosedal, donde hay un el jardín de los poetas, se llama, un jardín repleto de, de bustos de escritores, con una selección bastante ecléctica, la mayoría europeos y, por supuesto, hombres. Y, finalmente, a partir de, esto también es una diferencia importante ¿no? con, con el mundo digital, ¿no? de dónde vienen las fotos, y los autorretratos, esta escultura al tener un, un cuerpo material eh, se va degradando, ¿no? y sobre todo por todo el trajín de llevarlo, traerlo, dejarlo, exponerlo al sol y a todas las condiciones medio manejables del espacio público. ¿no? Entonces empezó a, a tener marcas y el, el último emplazamiento fue en el Moa, que es el... Es el departamento de monumentos y obras de arte donde se restauran los monumentos de la ciudad. Acá ya lo vemos en un soporte de, de muestra, ¿no? de exhibición. Entonces, cada lugar en donde fue emplazada la obra eh, condicionó muchísimo el tipo de interacción del público con respecto a la escultura. Si bien todos son espacios públicos, eh, tienen distintos tipos de acceso a la gente, ¿no? Por ejemplo, la Costanera Sur es un lugar súper caótico, donde confluyen un montón de configuraciones sociales súper diferentes y está en constante cambio y movimiento. Está Puerto Madero, ¿no? Este barrio gentrificado, está la Reserva Ecológica, que también siempre se incendia y tiene un montón de conflictos. Está también el, el barrio Rodrigo Bueno, que está en proceso de urbanización. Está este museo, está este monumento que se anclan más en lo que es la historia del arte del siglo XX, ¿no? los comienzos de... Eh, bueno, el Museo de la a es el primer museo eh, didáctico de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad. no, Entonces, bueno, todas estas secciones confluyen ahí y eso hace que sea súper rico, eh, que la interacción sea también a su vez muy deforme, por momentos muy activa. Eh, la gente ve la obra, le saca fotos, se sacan selfies con la obra, vuelve al formato digital, pero por momentos también puede ser ignorada completamente. Por ejemplo, en uno de los emplazamientos hay una clase de salsa al lado, espontánea, y claramente nadie miraba la obra, que bueno, a su vez es rosa, brillante, como muy disruptiva en ese sentido, y llama muchísimo la atención. Pero dentro de lo que es la lógica de la ciudad y el caos, también puede pasar que nadie la vea. Mismo en los traslados, que además, también son bastante dificultosos, ¿no? Como las ruedas se traban, es como toda una especie de procesión a veces. Eh, pasan autos, pasan camiones, pasa la gente y nadie lo nota, ¿no? Y eso también me hace pensar mucho en esta competencia o en el capital de la atención, que es lo que sucede en las redes sociales. Bueno, eh, otra cuestión que quería hablar del proyecto también es esto que había comentado anteriormente de las, de las tres patas, que se podría también decir que son cuatro de proyecto, ¿no? Una que es la instancia performática en vivo, que eso ya es eh, una obra en sí misma. Otra sería la instancia de exhibición. Yo todo esto lo registro en video, en un registro audiovisual, que es linda, es un híbrido entre la bioperformance y el registro documental. Porque si bien mi performance está pensada, está pensada para la cámara y, y hay una cuestión programática, lo que después sucede en la interacción, que es esa parte documental, es, bueno, liberada lo que suceda. Después está la parte de circulación de la obra, ya no en el espacio público, sino en un espacio en donde esperamos ver este tipo de obras, ¿no? Ya en formato video, en formato video instalación, en, este es en el Centro Cultural de San Martín, eh, en espacios instit institucionales, eh, centros culturales, espacios de arte, ¿no? La obra, Cambia muchísimo. Este es en el Museo de la Cárcava, donde también, además de emplazar la obra, presenté eh, el video en una de las salas. Esta es otra instancia también de videoinstalación. Acá hay un ejemplo también, ¿no? Como de, de interacción de la obra. Y esta sería la tercera parte, ¿no? Como la parte más relacional de lo que genera esta escultura emplazada, ¿no? muchas veces se puede llegar a generar una situación casi de, de museo, ¿no? O sea, de alguna manera la escultura está muy codificada eh, con respecto a un, un objeto tradicional que veríamos en una, una muestra de arte. Entonces, esa cuestión como contemplativa de rodear la obra y quedarse en silencio muchas veces sucede, y muchas veces también sucede todo lo contrario, ¿no? Como que es ignorada o que le pasa una pelota por encima de alguien que está jugando al fútbol, eh, o los niños la quieren tocar, eh, se da ese doble juego, ¿no? Se cosas que nunca pasarían en una muestra de arte, que es como una cuestión mucho más intocable o, o impoluta. Y ahí sale la cuarta, ¿no? también la cuarta parte, que es eh, el registro y la circulación de esa obra en redes sociales, tanto de mi parte, ¿no? como el artista que lo, que lo, lo produjo, como por parte de las instituciones en donde la obra está siendo exhibida, como también los registros espontáneos de las personas que la ven. Eso pasa tanto en las muestras como en la calle. Pero, bueno, en la calle es muy notable. Eh, y, en general, son fotos, son selfies, como también. Eh, me parece que hay una cosa como re eh, tautológica, de alguna manera, unida y vuelta entre lo virtual de esta obra, lo físico de esta obra. Eh, cómo es un objeto que vuelve de diferentes formas a la red. Incluso el mismo acto ¿no? de, de, de autoexhibición o autolegitimación en un espacio público es una traducción al mundo físico de un comportamiento que está muy legalizado en las redes, pero que de alguna manera se disloca, ¿no? se descontextualiza. Entonces genera una cosa como eh, bizarra de alguna manera o sí, un poco desencajada. Entonces eh, por eso también hago tanto hincapié en cómo esa obra vuelve a ser instagrameada, vuelve a ser compartida y tampoco me parece menor que las obras digitales o las obras que están eh, trabajando con las redes sociales no piensen su propia difusión dentro de ese medio. ¿no? eso también es como toda una, una cuestión a pensar. Bueno, esto es una, un proyecto anterior. En realidad lo traje un poco como antecedente en donde estaba trabajando también la cuestión de la, de la selfie, y la autoafirmación, pero bien desde lo digital. Si bien están, es, es muy instalativa, ¿no? si bien están eh, los dispositivos, los diferentes dispositivos cotidianos con los que nos acercamos a estas imágenes, es muy, del, todavía está muy relegado al mundo virtual y no físico. Esta es otra obra, también realizada con tecnología 3D, eh, también con autorretratos. Y esta es una obra más reciente que pues, cambia bastante la temática, pero también está hecho con tecnología 3D. Y también apunta un poco a este universo bastante generacional, eh, del cual apunta o sale la selfie, eh, que tiene que ver con cuestiones Cierto kitsch internetero, eh, el anime, como cuestiones muy generacionales, sobre todo de, la, de los 90, lo que se llama como millennial, que es un término también bastante problemático, eh, pero rápidamente identificable. Así que, bueno, por ahora. Muchas gracias. Hola, buenas noches, se escuchan, sí. Bueno, eh, gracias por la invitación. Me interesa enormemente lo que estoy escuchando y encuentro gran cantidad de conexiones, efectivamente, con cosas que hice, hago y espero seguir haciendo, porque si bien provengo del espacio de la teoría, de las ciencias sociales, en realidad eh, también escribo no me definiría como escritora porque no, no es algo, pero sí he escrito un libro sobre la ciudad haciendo derivas líricas y armando zonas anímicas, no eh, más que barrios describiéndolos, o sea que esta cuestión del recorrido y la sensibilidad como una herencia del, de las aguas fuertes, eh, de art eh, y las caminatas borgianas por el sur, todo eso creo que a todo porte y un poco nos impregna y nos va llevando también a ver y rever una ciudad que en los últimos 30 años además sufrió uno de los cambios en el plano más brutales del último siglo, ¿no? porque la ciudad de Buenos Aires en, desde los 80 y largos hasta el presente ha sufrido gran cantidad de cambios y esos cambios han redefinido efectivamente el patrón de base del plano. Eh, Puerto Madero que lo mencionaban hace un ratito, bueno lo mencionabas vos y hablabas de la fuente de Lola Mora y ahí en Puerto Madero como ustedes saben esa reserva ecológica se arma con los escombros de eh, las manzanas demolidas por el gobierno militar cuando hacen las autopistas. Ustedes saben que una de esas autopistas se construye, otra no, hay un proyecto trunco, pero en todo caso, todas las manzanas expropiadas y las casas que se tiraron abajo, como escombros van a tirarse al río y ahí se arma espontáneamente la reserva. Con lo cual a mí me gustaba pensar, y un poco esto lo, lo había escrito en ese libro, que la reserva es como un patchwork de toda la ciudad, tiene todas las vivencias de la ciudad y está ahí y de golpe resurgió la vida misma, ¿no? Entonces, por un lado, esta cuestión de la ciudad, eh, que es verdad que la he pensado teóricamente en distintos momentos y, y no voy a hablar particularmente de esto, y por el otro lado, la cuestión de las redes, que también han mencionado, y esa también es una zona que he investigado, la filosofía de la técnica, la subjetividad, las redes, los modos de vínculo, y, y una enormidad de cosas que me interpelan desde todo lo que se está diciendo. Puntualmente, lo que yo había pensado comentarles aquí, como emergentes de, de algunas zonas de investigación e intentando no aburrir eh, son dos cosas una eh, la cuestión que tiene que ver con lo lúdico eh, en torno de la cámara y la cámara de seguridad urbana que es algo que nos preocupa nos inquieta nos convoca y al mismo tiempo se convierte en una demanda de la ciudadanía cada vez más fuerte eh, en la mesa previa se hablaba de la noción de vecino, que también es un modo de configuración del ciudadano muy particular de los últimos años, ¿no? El colectivo de vecino, el, el ciudadano que elige presentarse como vecino para demandar o reclamar al Estado o pedir o defenderse del Estado. Esto también es muy interesante. Eh, es cierto que la omnipresencia de la Cámara en la vida actual nos coloca ante una serie de paradojas. No solo la Cámara Particular, el teléfono, sino la Cámara Pública. Estamos totalmente tensados. Ahí. Tal vez una de las paradojas más evidentes sea el borramiento que hay entre eh, la vigilancia tradicionalmente entendida y el goce visual. Porque a veces ocurre que al mismo tiempo que estamos siendo vigilados supuestamente por nuestra, para nuestra protección, estamos siendo fiscalizados porque nosotros podríamos ser el agente que dañase un tercero, eso por un lado. Pero en realidad también porque muchas veces algo de este material como hemos comentado creo en algún momento, algo de este material obtenido mediante cámaras públicas pasa a la industria del entretenimiento cuando se arma un programa del tipo Policías en Acción. Uno a veces no, no hace permanentemente analítica de lo que ve, pero realmente uno dice cómo puede ser que se haga un programa de entretenimiento con cámaras municipales, persiguiendo en una situación de persecución real. Y eso pasa todo el tiempo. Eh... Las cámaras además producen lo que algunos filósofos de la técnica denominan objetos temporales. Es decir, eh, estos productos audiovisuales nos anclan temporalmente mientras los estamos viendo. Podemos levantar la vista al video, sí, podemos distraernos, podemos estar en un colectivo de acuerdo. Pero en todo caso, cuando a veces nos damos cuenta la cantidad de horas por día que hemos pasado consumiendo videos, historias de Instagram, nos alarmamos ligeramente, después lo olvidamos. Pero es cierto que eh, son objetos temporales, ¿no? Eh, ahora... Lo que es interesante es que parecemos anclados ante sucesiones continuas de imágenes, lúdicamente, mientras recorremos la ciudad, estamos en un colectivo, abrimos los videos, miramos Instagram, etcétera, eh, y mientras lo hacemos estamos en movimiento y siendo captados por otras cámaras, que son las cámaras urbanas. Entonces estamos permanentemente en un juego de cajas chinas, de miradas, de espejos, etcétera. ¿no? Eh, y esto creo que marca un poco el lo que se podría llamar un régimen de visualidad de nuestra época, que creo que el arte lo, lo ha capturado y lo está capturando muy, muy bien. Este régimen de visualidad, a través de la cámara, como objeto privilegiado, tributa a una especie de doble linaje, me parece a mí. Por un lado, el que se vincula con las prácticas militares y de espionaje, porque sabemos que la mirada desde arriba, la mirada del dron, la mirada de la cámara colocada en lo alto de un poste de luz, esa mirada desde arriba eh, evoca, emula lo que en algún momento fue la mirada realmente militar eh, de, de espionaje, no que ahora tiene un uso de otro orden y podemos ver hasta dónde es de otro orden, pero quiero decir que sabemos que muchas tecnologías, Internet misma, eh, han surgido en el espacio de lo militar para después cambiar... De zona, ¿no? Después se convierten en tecnologías de lo cotidiano. Y nosotros también adiestramos el ojo y adquirimos una sensación de goce, muy wire y, y, y todo esto muy vinculado también con otras zonas de, la, de lo espectacular, la, la espectacularización de todo. Pero es cierto que las cámaras y micrófonos, antes ocultos, ahora no tanto, fueron primero una expresión de la necesidad de invadir lo privado con objetivos estratégicos concretos. Y hoy nosotros lo hacemos a veces poniendo esos objetivos estratégicos al servicio de nuestra emocionalidad, por ejemplo. Quiero stalkear a alguien porque me interesa. quiero y, y desarrollo pequeñas conductas, no censurables, no lo digo con carga moral, está como de espionaje, pero son cosas que van modificando regímenes de la emoción también y de sentir. Cuántas veces decimos no, que alguien nos clavó el visto y nos angustiamos. O sea, hay una serie... De, de micropolíticas de los afectos y también microperversiones nuevas, un campo de microperversiones relacionadas con el ver y ser visto, que es un campo o un terreno inédito para pensar también la sensibilidad, etc. El segundo linaje, el primero era este de la vigilancia, etc. El segundo es, eh, lisillamente, la pasión por el mirar que tenemos todos y la fascinación por las máquinas ópticas y todo aquel artilugio que produzca algún tipo de maravilla, ¿no? Eh, y bueno, ya casi sí podemos recordar la perspectiva vertical. Lo que estábamos diciendo hace un momento, en mi opinión, esto produce una suerte de nuevo reencantamiento del mundo. Es ver lo mismo, lo mismo que sabemos que está ahí, pero al verlo desde otro ángulo, desde arriba o vayas a ver con un filtro, no sé, lo veo maravilloso. Lo convierte en una maravilla. Creo que parte también de la operación Instagram en general tiene que ver con el reencantamiento de lo cotidiano, ¿no? Está bien, uno a veces saca una foto excepcional, pero también muchas veces saca una foto de la total cotidianeidad, pero presentada con algún halo que uno le pone, ¿no? eh, que busca en realidad hacer dar el salto a ese objeto, a esa escena de lo cotidiano a otro plano. ¿Cuál sería este otro, este otro plano? No sabemos cuál sería, pero en todo caso es un reencantamiento. Todo esto también se vincula, me parecía a mí, con una necesidad de poseer el mundo a través de imágenes, cosa que ha entendido muy bien la industria del turismo hace mucho tiempo eh, y que nosotros vamos entendiendo a nuestro modo. Eh, hace mucho tiempo decía, el mundo se nos acerca turísticamente bajo la forma de pósters, publicidades, imágenes varias. Eh, y ahora se da ese, ese doble movimiento en el cual nos vamos a un lugar, no para eso, pero entre otras cosas sí, para mostrar que estamos en ese lugar y mostrarlo a través de, estas, de estos espacios de exhibición. Respecto del espacio urbano, la situación es ligeramente distinta. Eh, la cámara fija en el espacio público puede dar puntos de vista inéditos en horarios inhabituales, qué sé yo, la cámara que filma tal esquina a las 2 de la mañana, donde quizás yo no esté habitualmente. Eh, pero, como decíamos, las cámaras estas enlazadas con los dispositivos de vigilancia, también participan de una construcción del espectáculo que nos permite apropiarnos de esa ciudad de otra manera. Es decir, como si fuésemos turistas en nuestra ciudad, pero ya no turistas espaciales, porque nos vamos a recorrer zonas que, que no solemos recorrer, sino porque recorremos la ciudad desde ángulos y en horarios que no los recorreríamos nunca, o que nunca podríamos tener en tanto que cuerpos humanos. No puedo levitar cinco metros para ver esa esquina desde arriba, como me, lo va, como me la muestra... Una, una cámara. Eh, también me interesaba que todas estas vertientes que tienen que ver con la filmación y reticulación visual del espacio público se nos presentasen como un servicio. ¿no? Eh, es como una suerte de vigilancia inmanente y distribuida que tiene la capacidad de poner nuestros propios datos al servicio de los poderes públicos o de poderes que no terminamos de saber bien qué son. Y todo esto que se ha mencionado también, la pasión por levantar, que cada uno de nosotros tiene imágenes propias, a esas redes. Colaboramos, digamos, subiendo imágenes todo el tiempo, que se suman a esas otras imágenes que son sustraídas por las cámaras de eh, seguridad. ¿Quiénes miran estas imágenes? Bueno, no soy yo quien pueda hablar de esto, eh, pero evidentemente ahí también hay otro tema. ¿Quiénes son los ojos? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué, qué de esas cámaras permanece? ¿Qué se borra? Etcétera. Eh, la, volviendo a la cuestión del, del vecino, los ciudadanos, somos vecinos, somos ciudadanos, ¿cómo nos definiríamos en tanto que habitantes de la urbe? A, hace un momento se hablaba de, de la villa y cómo el ciudadano, entre comillas, definido catastralmente según los barrios, no considera la villa ciudad, ¿no? por eso dice entrar, como si fuese entrar a, a, no sé, al far west, o sea, una, algo que es peligroso, ajeno pero sobre todo que está tabicado y que, que marca otra densidad de espacio, ¿no? eh, Entonces digo, las primeras cámaras en el espacio público se justificaron muchas veces desde un discurso de la protección de ese mismo espacio. Después fueron ganando lugar entre las promesas electorales, esto es interesante porque va más allá del sesgo político de, cada, de, de los partidos a los que nos refiramos, siempre hay un discurso de la seguridad en algún lugar, más o menos camuflado, que enlaza con la tecnología, ¿no? Después se verá hacia dónde se lleva eso. Lógicamente ahí sí eh, la orientación de cada cosa marca. <coughs> Quiero decir, digo, si la vigilancia fuese la cara de, de, de algunos de, esta, de estos fenómenos que, que estoy describiendo, la seguridad sería la seca, ¿no? Cara y seca son indisociables. Y en ese punto las cuestiones que tienen que ver con la seguridad exterior e interior de una comunidad, empiezan también a borronearse. Entonces, digo, para cada uno de nosotros está difusa la frontera entre lo lúdico y lo no lúdico, lo lúdico y la vigilancia, pero también está en un alto grado de difusión o e indeterminación eh, lo público y lo privado en relación con la posesión de imágenes y también lo que forma parte de la comunidad y, de lo, que, y, y lo que no es parte de la comunidad. Eh, algo que me interesaba también... Eh, me dirás la hora, sí, estoy hablando mucho, es que para el común de la gente, la presencia de una cámara parece conjurar algún tipo de mal colectivo, ¿no? como si eh, por el hecho de que hubiese una cámara, entonces, ya, ya por, por haber una cámara, perdón, ya es imposible que ocurra algo. Y ahí decíamos tantas veces que la cámara no es algo que conjura el mal, a lo sumo, si el mal ocurriese, digo mal por decir el temor, no, aquello que encarna nuestro temor, si el mal ocurriese, la Cámara tal vez, eventualmente, nos dé una pista para develar la autoría de ese daño. Pero la presencia de la Cámara no es necesariamente disuasiva, no es estadísticamente disuasiva. No obstante, se sigue, se sigue promocionando así. Yo hace poco le saqué una ficha una publicidad urbana que creo que subí a Instagram para ver cómo circula todo esto, eh, el afiche decía una cámara para que no pase, no, la cámara no evita que pasa, lo sumo si pasa, la cámara nos puede ayudar a eventualmente encontrar algún autor, veremos si sí o si no. Eh, también conversábamos con Valentín en otra mesa hace poco respecto de, de la no… Eh, a ver… La, la cuestión de la identificación de los rostros y, y cómo eso no da 100% ningún tipo de resultado garantizado, y no solo eso, sino que además da una alta tasa de error. No obstante, en algún lugar del inconsciente colectivo seguimos creyendo que algo del orden de la técnica va a conjurar el azar o la fortuna. Eso me parece que es interesante para seguir tomando como, sin, como síntoma, digamos, social. Entonces creo que eh, en el nuevo régimen de visualidad entran todos estos eh, elementos y que de pronto acá hay una nueva gestión de la legalidad y de, y de la ilegalidad, ¿no? de lo que se muestra, de lo que se puede ver, de lo que se puede mostrar. Quizás hace unos años yo podía sacar una foto en un subte, supongamos, y tomar cinco o seis rostros que anónimos ¿no? que, que estaban ahí y subir esa foto y que no pasase nada. Quizás hago eso hoy y hay un conocido, un conocido que conoce a uno que está en la foto y no puedo ya subirla. ¿no? Hay, una, hay, hay una sensación también respecto del individuo de posesión y valor de la propia imagen que ha cambiado notablemente. Y no solo en términos de protección, porque uno diría, no quiero salir ahí porque no sé quién me subió, no sé, qué, no sé por qué, como algo del orden de la seguridad. Pero también hay algo de la capitalización de la propia imagen. De vuelta, digo, la frontera es sumamente difusa. Eh, creo que de alguna manera vigilancia y riesgo siempre estuvieron hermanadas en la en las políticas estatales de la modernidad, vigilancia, riesgo, pero ahora hay placer. Entonces ahora hay vigilancia, riesgo y placer, todos juntos, centrifugados en este nuevo mundo sensible de la imagen. Creo que nos toca también pensar eh, un poco a partir de, de eso. Bueno, creo una cuestión más y con esto eh, cierro, que... Eh, la coordinación en términos cronométricos entre lo que se está grabando y quienes lo ven, supongamos que hay cámaras públicas y hay, voy a decir, policías mirándolas en el momento, gente de seguridad mirándolas en el momento, bueno, eso nos lleva el problema del delito a un problema de tiempo real. Creo que esto es algo que también está cambiando nuestra percepción del espacio público y nuestra sensación de inminencia y cómo vamos construyendo la idea de peligrosidad. ¿No? Es como si de pronto en el régimen de visibilidad actual, gracias a estas tecnologías, eh, el problema del espacio se, ve a, se, se, ve, se termina viendo, perdón, reformulado como un problema de tiempo. ¿no? Y eso hace que el espacio público se convierta en una especie de inmenso espectáculo de suspenso y de acción. Una acción en tiempo real en donde los protagonistas podemos ser cualquiera de, no, de nosotros en cualquier Momento tan real como el reality consumido a la noche, no con esas mismas cámaras. Por eso también, y, y, en estos, y con esto cierro, creo que así, eh, en este marco se hacen mucho más dificultosas las políticas de resistencia, porque también hay un goce en la participación en eso, eh, y ahí es donde eh, el individuo, ciudadano, vecino, o como nos denominemos, eh, ese individuo ya no puede tan sencillamente negarse o acceder, a algo como si tuviese clara la instancia estatal, supongamos, de sustracción de información o la zona en donde lo hace por puro goce individual y todo esto como, digo, mezclado. Entonces creo que las políticas de resistencia eh, son cada vez más difíciles, que las acciones de resistencia son cada vez más difíciles y que el arte en ese sentido eh, está teniendo un camino muy claro en la concientización de todas estas cuestiones a través de bueno, obras diversas, eh, como, como lo que estábamos viendo recién, o sea, esas eh, obras que dislocan la percepción, que obligan a reverse, que nos obligan a pensar por qué levantamos a Instagram la escultura que acabamos de fotografiar, si la estuvimos mirando a través de la cámara o directamente. Creo que el arte entonces tiene una responsabilidad, así como ha tenido, más o menos voluntariamente, y esto sería para otro tema que... No voy a abrir ahora, ni, ni a menos que, que, por supuesto, les interesa hablar de eso, pero digo como la cuestión de la gentrificación. ¿no? Cuando se habla de la gentrificación, autores como Marta Rosler señalan el rol de los artistas en la capitalización de la tierra urbana. Entonces, es decir, bueno, esos barrios eh, reciclados se convierten en barrios arte y de diseño. O sea, hay ahí también eh, un rol del artista novedoso. El artista empieza a aparecer como protagonista en un montón de zonas en las que antes no tenía protagonista. protagonismo. Tenían en sus campos respectivos y en ciertas zonas. Ahora el artista es un personaje eh, realmente social eh, y esto va más allá del artivismo o del compromiso como un sucedáneo de la militancia. ¿no? Bueno, dejo acá, no no, no me extiendo. Muchas gracias, Margarita. Ahora retomamos todos los temas que fueron abriendo Victoria y Margarita. Y Mar, si nos escuchás y nos ves bien, eh, te voy a poner en pantalla completa... Bien, eh, no te escuchamos. Puede ser que tengas el micrófono montado? No lo no tengo bien. Perfecto, era yo. Estamos. Perfecto. Bueno, perdona antes que andaba un poco confundido. Eh, bueno, es un poco tarde aquí en Europa, pero tenía que hablar. Uh, gracias, Cristian, por invitarme eh, y los voluntarios por ayudarnos a hacer el, el proyecto que hemos estado en la exposición. Eh, Wikipedia Buenos Aires. Voy a explicar un poco de dónde sale este proyecto. Este proyecto ah, empezó, ahora yo hicimos una residencia en 2013 eh, en Corea del Sur, en Seúl, donde durante tres meses trabajamos el wifi como materia artística y estuvimos pensando cómo el wifi, ah, qué proyectos podíamos hacer el wifi como artistas. ¿no? Entonces empezamos a pensar qué es el wifi. ¿no? Y, que qué supone para la, la ciudad y qué se hace con el wifi y de golpe eh, es muy curioso porque este proyecto que ahora se ha hecho en, en, en Buenos Aires, eh, una de las razones por qué eh, uno de los proyectos que fue Wifipedia, que sacamos de esa residencia, eh, una inspiración fue en las elecciones de Kirchner, salió un artículo que, que se, pas, se lo pasé a, a Cristian, me costó un poco recuperarlo, donde hablaba de que los... los, los los, la, los wifi de Buenos Aires se estaban cambiando para, para um, apoyar al, el, las elecciones presidenciales tal y como ahora es pronto unas, unas, unas elecciones presidenciales y eh, hay algunos mensajes de vamos a volver y cosas así en el, en el, en el libro que podéis, podéis ver en la exposición. Entonces, um, cuando empezamos a pensar qué hacer con los wifi, empezamos a ver que, bueno, por un lado podíamos capturar los wifi y por otro podíamos intervenir como... Con los wifis, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo hacer estas dos cosas? Bueno, eh, en el caso de capturar los wifis, evidentemente el, el wifi es una tecnología de corto alcance, pero también es una tecnología que, antes de, se hablaba de, del vecino, pues que traspasa paredes, ¿no? Eh, tú cuando miras tus Wi-Fi encuentras tus wifis y los de tus vecinos. Entonces, esto se ha convertido en que el wifi. Um, en alguna de la, de la, alguna de la gente creativa, em, empieza a usarlo como un tipo de, de, de red social a, desorganizada, caótica, que a veces funciona, a veces no, eh, donde se ponen mensajes eh, a tus vecinos. Eh, entonces, un poco este, con esta idea, es la idea que surgió de hacer a, caminatas en las ciudades para poder capturar los wifi's de hecho, las empresas uh, de, que, que juegan a la catedral de Vigilancia, como Google y, y otras, la, las usan, por ejemplo, el Wi-Fi lo usan para la geolocalización en interiores, donde no llega el, el GPS. Eh, pero en nuestro caso queríamos revelar el, esa infraestructura de la ciudad, eh, que además es una, es una infraestructura que la mayoría de veces um, es manejada por, por los ciudadanos en sí mismos, es decir, tú puedes coger el router y cambiar el nombre, eh, hay gente que no lo hace, hay gente que sí que lo hace eh, y entonces este, este canal de 32 caracteres um, donde tú puedes cambiar el nombre um, puede permitir varias varios, uh, intervenciones. Eh, por ejemplo, en, en, el, en el caso de Wifi Poetry, que no hemos presentado aquí en, en Buenos Aires, es una idea de, hacer, eh, de enviar poesía a tus, um, a tus vecinos. Con un router intervenido de cuatro canales, pues enviamos poesía, y entonces cada vez que alguien miraba los wifis, en vez de encontrar los wifis, lo que encontraba era pequeñas poesías dentro de los wifis. En el caso de Wifipedia, que se el presentado aquí en Buenos Aires, y, y ya es la tercera vez que generamos un libro escaneando una ciudad, que nosotros lo entendemos como una nueva manera de hacer una fotografía de una ciudad, es una nueva manera que lo que coge es esa capa invisible de los de toda la ciudad eh, básicamente pues nos muestra cartografías de, de, de la ciudad um, eh, nos, nos revela cosas que no entendíamos de la ciudad um, de hecho si en cualquier lugar de la ciudad abres el, eh, tu, tu móvil y Listas, tú, listas de Wi-Fi, vas a empezar a, a entender cosas de ese sitio donde estás. Eh, solo por saber solo por ver la cantidad de Wi-Fi que hay en un sitio, ya entiendes más o menos algo. Eh, solo luego entendiendo los, los nombres que hay, entenderás si es una zona comercial, si es una zona eh, de residencial, donde gente vive. Um, entonces, es, es, una, es una tecnología muy social en realidad, porque además nos permite Conectarnos a la red. Eh, de hecho, um, bueno, el, el, el Wi-Fi es, es un, una tecnología que, que bueno, habita en los espacios interiores, pero luego eh, se expande para afuera. Um, y, y bueno, hay gente que la usa que directamente tiene los nombres de las operadores, ¿no? pero luego ya hay la gente que, que hace el, el uso creativo de, las, de ellas y, y nos explica muchas cosas de, de lo que está pasando en el barrio y de qué, pasa, eh, y de qué problemáticas hay en, en el sitio y del de, carácter político del sitio y de um, bueno, otras dinámicas que puedan surgir en, en ese espacio. Por eso lo creemos que es un... Es un es, es un, un medio para estudiarlo y para, y para poder generar la publicación que al final lo que recoge en el caso de Buenos Aires es unas 70.000 uh, redes uh, en el, en el que están en el libro, eh, además la historia esta de que como haya gente que es creativa y otra que no, eh, lo que provoca es que tendremos que leer entre líneas. ese, ese navegar entre, entre las páginas y ver que bueno, hay gente que no la ha cambiado, entonces vas viendo las, las, los típicos frutos de compañías eh, y entre medio vas encontrando pues, eh, en esa deriva de, de, de, de los recorridos que ha ido haciendo en este caso los voluntarios, ¿no? desgraciadamente no hemos podido, podido participar en, en la captura porque no hemos podido venir a en Buenos Aires, eh, que os hubiese gustado. A, pues eh, va, vas viendo pues, que aparecen los, los wikis ah, que expresan otras cosas ah, aparte de, de, del nombre, digamos, ah, de defecto que, que te lo da la compañía. Y bueno, si hay alguna duda lo, lo, lo puedo encenderme en algún, en algún tema. Ah, un poco relacionado con lo que he escuchado de, de, del ponente anterior, ah, nosotros tenemos un, un proyecto, que no iba a hablar de él, pero bueno, ya que, que estamos, ha, estaban hablando de, de las uh, cámaras en las ciudades, que intenta hacer esa poética de esas cámaras de las ciudades donde no sabemos quién está mirando esa cámara. Eh, porque hay muchas cámaras en las ciudades hoy en día, ¿no? pero no sabemos quién está mirándola. Hoy en día solamente la están mirando los sistemas de inteligencia artificial, la mayoría. Um, antiguamente eran más personas que estaban mirando y aún pasa que está, hay alguien monitorizando las, las, las uh, cámaras. Eh, nosotros hicimos un proyecto que se llama Binoculars to binoculars from que es básicamente un binocular eh, transformado, una instalación interactiva donde ponemos el, el binocular en el espacio público eh, entonces uh, tú vas a binocular y cuando te mm, pones a mirar como si fueras a mirar al horizonte lo que, lo que ves es un lugar eh, remoto al sitio que estás tú mirando pero no es, no es, no es realmente frontal y, y te permite ver ese lugar, lo que tú no sabes es que cuando estás mirando allí tu ojo está eh, mostrado en una pantalla urbana eh, o una proyección en el sitio donde tú estás mirando. Por lo tanto hay una metáfora del observado el observador, o, o observador siendo observado. Eh, y de esa forma um, acabar como la metáfora de esta de las cámaras que están mirando, nos, nos están mirando en la ciudad pero que no sabemos quién nos está mirando. Entonces nosotros hemos hecho un sistema donde sí permitimos mirar en esas cámaras pero eh, pasa, como, como cambio eh, te ven cuando estás mirando. Bueno, pues esta, este guiño de, de proyecto, por ejemplo en el momento que se intentó exponer en... en en China, pues no, no pasó el, el filtro de, de censura porque creían que estábamos hablando de lo que pasa en China. Eh, evidentemente tiene como un carácter crítico, pero también lúdico, eh, pero bueno, es, eh, está hablando de esta, del cartón de la vigilante que nos está eh, vigilando, pero, pero no sabemos quiénes nos vigilan realmente. ¿no? Mar, y, te, te interrumpo y un Y nada, bueno, agradecer a uh, poder hablar hoy. Y bueno, perdonar antes si estaba un poco sin. Te eh, da ganas de es preguntarle a Victoria y a Mar eh, el proceso de trabajar la producción de obra en el espacio público. ¿Cuáles fueron, tal vez, las. Digo, y ahora también a preguntas que tengan ganas de hacer, pero ¿cuál fue la diferencia de generar un, tra un trabajo en el espacio público? como un poco lo que decías de la filmación y la documentación, pero ¿a qué, ¿qué es lo que cambió de estar trabajando tal vez en tu taller? Con una mirada en la que tal vez estabas más concentrada en la producción, pero en la producción... En sí, ahora, ahora, ahora escucho. ¿eh? Ah, perfecto. Es, espero Maré. que me hayas podido escuchar. Sí, sí, sí, te escuchamos, perfecto. Eh, estaba haciendo una pregunta a vos y a, y a Victoria en relación a lo que es el proceso de trabajar una obra en el espacio, donde interfieren las miradas y e también interfiere como un socio medio anónimo que está al lado tuyo mientras haces la obra. Entonces, para Vic y para vos, Mar, ¿cómo es la experiencia o si hay una diferencia de ocupar el espacio para hacer obra? Eh, bueno. ¿Te contesto? Eh, voy... voy. O sea, sí, sí, es, hay mucha diferencia, hay mucha más, o sea, en mi caso personal fue un gran desafío, o sea, fue el primer proyecto que hice en el espacio público, y hay una gran diferencia en cuanto a que hay eso, ¿no? Realmente una incerteza y un componente de, de no lo llamaría error, al principio sí empecé a vivirlo como error, y después empecé a entender que era parte de la misma práctica y parte de la misma experiencia de estar trabajando en el espacio público, y a partir de ahí empecé a incorporar eh, todas estas, eh, como estas cuestiones in inesperadas, ¿no? eh, Los posibles tropiezos en los traslados, que se trabe la obra. Eh. Por ejemplo, en La Costanera era muy difícil porque realmente era muy difícil poder anticipar qué día era eh, más adecuado para filmar o qué día era más adecuado para emplazar, porque un día llovía un día iba si estaba cerrada la plaza principal que era donde la plaza y un sector que era el que yo había seleccionado para, para emplazar la escultura eh, y ese día estaba cerrado porque iba a haber un evento entonces no podía filmar como un montón de cuestiones que hicieron que realmente te haga hacer un trabajo de campo de ir un montón de veces y, y también definir para mí era muy importante que se vean todos estos puntos de los que había hablado antes, ¿no? como la Reserva, Puerto Madero, la Villa, bueno, el barrio Rodrigo Bueno, eh, el Museo de la Cárcova. Entonces, en ese sentido fue un desafío, pero también fue interesante empezar a conocer eh, de otra manera el espacio público. Esto es algo que no había comentado antes, pero que me quedó pendiente, que hay diferentes, o sea, se puede hacer como una especie de categoría ¿no? de espacios públicos. Eh, hay lugares que son más open source, hay una artista brasilera que se llama Giselle Begelman que, que habla mucho de ese concepto open source, espacio público open source eh, y me interesa pensarlo como esta cuestión medio de código abierto donde cada uno puede agarrarlo, intervenirlo y transformarlo ¿No? Yo creo que la costanera es un lugar así y de los pocos que quedan hay otros espacios que si bien son públicos son mucho más restringidos eh, tienen horarios, tienen rejas no, no, no es casual que la gestión actual haya eh, enrejado un montón de espacios públicos y espacios verdes eso los hace mucho más restrictivos de más difícil acceso y mucho más pasivos también por ejemplo en el rosedal eh, o incluso en el, bueno, en el taller de restauración que es un espacio público o ya que gestionar permisos como una cuestión mucho más compleja y la interacción con la obra era cada vez menor ¿no? eh, son lugares quizás más turísticos eh, que tiene más que ver con, no sé, es como esa cuestión porteña está en, en, en el espacio mismo, pero no en las personas que lo están habitando, ¿no? no sé por qué pensé en Starbucks, ¿no? Como, como un lugar turístico medio que puedes encontrar en cualquier lugar. Eso es un poco lo que pasaba en el Rosedal, esa situación. Eh, que, sí, eso es como un, un aprendizaje. Y sobre todo entender que eso es parte del mismo proyecto. ¿no? Como que cada lugar también eh, va a abrir nuevas posibilidades y hay que estar como muy abierta a eso. Mar, eh, ¿querés contarnos un poco tus experiencias junto con Bárbara en el proyecto? Eh, sí, bueno, por ejemplo, por ejemplo Wikipedia para mí es una manera también de conocer la ciudad. Donde, donde haces la, la, la pieza estás redescubriendo la ciudad, pero en general a, para nosotros trabajar en espacio público es es un es muy interesante porque, por ejemplo, cuando exponemos a, a una obra en espacio público, o bueno, tenemos en Tallinn, por ejemplo, una pieza de permanente en espacio público, eh, es, es otro, otro paradigma. ¿no? Para empezar, la gente no espera encontrar arte en el espacio público muchas veces. Eh, en, en todo caso, se... Se choca con el arte. Y, y esa pre, ese, ese no tener predisposición de, de, de encontrar una pieza de arte a, cambia mucho la perspectiva, sobre todo cuando haces piezas sin tecnológicas. Cuando entran en, en la exposición ya empiezan a. como llaman, muy predispuestos. Entonces, en el espacio público es como. Eh, el, el público eh, lo tienes más. Uh, es como más fresco todo. Eh, por otro lado, ah, hemos instalado en espacio público y, y a veces hemos instalado, por ejemplo, en, en, en festivales de luz, donde se tiene que muchas veces exponer a menos grados ah, porque muchos festivales de luz se hacen en invierno. Entonces, ah, es también un reto porque al final es duro. Eh, instalar en, en, en menos grados es, es, eh, no, es, no es presentero y el espacio público también es... Ah, todo tienes que hacerlo pensado para, para que no se para que, bueno, tienes que pensarlo que no es un, no es un espacio protegido como, como una, una galería pública o, o privada, donde hay, hay una mejor actividad, y, pero a la vez tiene la libertad esta de tener público que no está predispuesto a, a, a ver el arte y, al final es verdad que hay mucho público que no entra en, no entra en las exposiciones de arte o las galerías, entonces es uh, otro tipo de público. Por otro lado, a veces hemos hecho uh, obras dentro de galerías que se ven desde fuera, por ejemplo tenemos eh, Camaleón, uh, que es una bandera que híbrida entre todas las nacionalidades del mundo, porque su idea es que no hay una nacionalidad pura, bueno, está inspirado en nuestra hija que tiene una edad eh, estonia y española pero digamos que ninguna de las dos son realmente lo que se diría muy um, bueno Bárbara es estonia pero su madre es y su padre ruso y bueno yo soy español pero soy catalán entonces sé si estás viendo las noticias que pasa hay como una tensión entre una cosa ahora mismo, por las cosas que pasan, eh, entonces el, el, la bandera eh, eh, de cada una de las dos nacionalidades no es para nosotros la cosa más, um, um, digamos, eso que dices, la nación, eh, um, sin, sin conflictos. Entonces, eh, el, la, la bandera de, de Camaleón, por ejemplo, la dejamos abierta en las exposiciones por la noche invadiendo de luz la, la exposición. Y, y la verdad que eh, ese, ese salir para fuera del arte, eh, a gente que pasa por la, por la calle, es, uh, me, me parece un acto muy interesante. Bien, y hay algo que, que mencionaba antes Margarita que parecía llamativo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No quiero yo, que, quedarme con todas las palabras pero que tiene que ver con estos reencantamientos del mundo, como, como esta posibilidad de, de tener una resensibilización sobre cosas habituales y como también hasta este concepto de las tecnologías cotidianas, de cómo eh, se activa la mirada y la percepción de una forma diferente. Entonces también me interesaba ver cuál es la vinculación que por ahí encontraban los tres en estos dispositivos o esta manera diferente y cómo para el propio proceso de aprendizaje o de reconocimiento de su entorno, ¿cómo es esa sensibilización o cómo ha sucedido esa sensibilización después de hacer proyectos o de investigar el espacio público? Si es que hay... Yo digo una cosa justamente para dar la palabra a los artistas, porque creo que a veces <coughs> quienes no estamos justamente en, en el arte o no estamos haciendo experiencias, eh, en ese sentido, tendemos más a vernos invadidos por dos cuestiones o bien la paranoia de los datos, que es algo que ya mencioné hace un ratito, o bien los, eh, auto, la autoflagelación por el narcisismo. Uy, cuántas selfies me estoy sacando. Está, estamos totalmente obsesionados por la privacidad que nos espíen y por cuán narcisistas somos o nos ven nosotros. Pensarán que soy muy narcisista si subo una selfie más, cosas así. Y a veces nos olvidamos de que hay algo también maravilloso en este reencantamiento del mundo. Creo que la mirada del artista, eh, en ese sentido, tiene una potencia que en otras zonas de lo social se ha perdido no sé si es así o no es así no sé cuánta analítica por eso quiero cederles la palabra a los dos porque cuánta analítica hay eh, en estos experimentos con la mirada cuánto de espontaneidad cuánto de lúdico no, no, no sé eso lo, lo dirán ustedes pero creo que es algo que hay que hacer también atender a esa dimensión no volver a hacer del mundo una maravilla no me parece menor no sé Eh, no, justo con lo que decías, me acordé de, de un, un, un texto, unas entrevistas que leí a Roberto Jacobi, que él es como un artista argentino pionero en su momento de trabajar con, con redes sociales, no, pero con medios de comunicación de la época. Y él mencionaba algo que me quedó muy presente, que era que en general eh, los teóricos critican eh, los nuevos avances tecnológicos o... o eh, sí como los, los avances de progreso tecnológico, entre comillas, y que los artistas lo usan y experimentan, ¿no? Como más allá de juicio de valor. Y, de hecho, también te escuché en tu, en tu charla eh, sacar este juicio de valor. Y también me pareció muy interesante esta dimensión del placer. Y, en ese sentido, eh, trabajo también con esta tensión que genera eh, los nuevos medios, las tecnologías, las redes sociales, porque efectivamente hay un goce, hay un disfrute, hay una cuestión lúdica, hay una cuestión de encuentro, si bien a veces puede ser acotada o eh, circunscrita por algoritmos, existe y es real. Eh, hay un intercambio de información. Entonces, hay una fascinación y un rechazo y un miedo por esta herramienta nueva que tenemos que aprender a usar colectivamente eh, y que genera muchos problemas y muchas preguntas, eh, muchísimos. Y en ese sentido, eh, por lo menos en este proyecto y en, en mi trabajo un poco, eh, condenso eso, ¿no? Y por momentos cuando leo eh, cuestiones de ensayos o cosas más teóricas, eh, me falta un poco esa dimensión que decías vos hoy del placer. Y también me parece un poco aburrido esa cuestión como tan moralista y tan baja línea, porque sí hay una, un tema como muy fuerte, muy generacional que renueva los vínculos, que renueva las formas de encontrarnos, las formas de relacionarlos a todo nivel, que también mezcla todo, ¿no? Como mezcla lo laboral con lo, con lo privado. Los límites son súper difusos y es muy complejo. Entonces, desde mi caso, mi obra es un poco una respuesta a, a tensiones súper internas y que creo que, que, que empatizan con algo que está sucediendo, ¿no? Eh, como un poco parte de todas esas preguntas que voy teniendo. En tu, en tu caso, Omar, ¿quieres contarnos un poco tu, tu proceso? Sí, y también esto, esto de la mirada, eh, que, que hablabais, um, nos gusta mirar eh, un poco como una lista de pájaro a veces, porque creo que, por ejemplo, Wikipedia eh, esa idea de ver toda la ciudad... También la nostalgia de volver a tener como un libro como cuando teníamos el libro de, del distinto telefónico, en realidad es muy parecido a, a, con los Wi-Fi, porque eh, tienen también un MAC address que, que es la dirección del, del Wi-Fi, solo se, lo, lo usan a, a nivel de, de redes, no lo, no lo usamos nosotros, pero um, eh, nos refiere a un lugar, a, a, a un router, como cuando... Teníamos, podíamos buscar a, a, a un familiar o un amigo en el sitio telefónico teléfono, el teléfono. Eh, y, y cuando estaba hablando uh, antes estaba escuchando y básicamente estaba recordando que bueno, que expusimos en, en Buenos Aires, en el centro San Martín, nuestro, nuestra obra Real of City, que básicamente son 10 metrónomos que se mueven con la, con la cantidad de datos que generamos en las redes sociales y es, es otra vez un, una vista de pájaro de, de la ciudad y esa idea de encontrar, eh, de, de poder escuchar los ritmos de una ciudad a través de, eh, de la producción en las redes sociales de, de mensajes. Eh, no miramos qué mensajes se, se producen, pero eh, puedes ver cuando las ciudades se están durmiendo o cuando están más activas a, a través de las redes sociales. Que es, un, es, es una actividad distinta a la que se puede generar en, en, a nivel, por ejemplo, de porque mmm, la vida digital no, no es la misma que la, que, que la, que la física, es decir, ah, cuando hay un partido de, de fútbol, ah, las redes ah, sociales ah, muchas veces están a, a todo tren, eh, mientras que las calles están paradas, porque la gente está mirando el evento. Entonces… Ah, es como dos ritmos que tiene la ciudad. El, el ritmo digital y el ritmo eh, tradicional. Um, y, y bueno, eh, eh, Cristian, cuando tú decías el, el proceso de trabajo, ¿a, ¿era esto lo que contestaba o me, alguna me, referencia? A, me, refería, trabajamos, eh? me refería a esta idea que hablábamos antes del, del como el reencantamiento sobre el mundo y, y, y, y cómo estos procesos, un poco lo estás contando también. En analizar los datos que generan distintas ciudades, genera una nueva manera de aprender y sensibilizarse frente a lo que pasa, aunque no se vea tal vez, como mencionabas con esta, eh, do, este doble punto del partido de fútbol o, o el acto o, la, o la, el evento, y que paraliza una ciudad, pero en lo digital hay mucha actividad. Entonces, es como medio respondía a la idea de, de entender cuál es la forma en la que ustedes se, se han sensibilizado con estos proyectos que... Tocan el espacio y la dinámica social en el terreno público? Bueno, nosotros la, una manera de trabajar que tenemos es que eh, encontramos los datos como una materia artística, entonces, siempre intentamos encontrar um, poéticas que, que están visibles para, para emergerlas, ¿no? Eh, también nosotros trabajamos por, ide por, por ideas de proyectos, entonces, cuando nosotros estamos. Um, eh, estamos buscando y de golpe eh, encontramos que, que se puede, que, que se puede que se, por ejemplo, lo, eh, visualizar en los metrónomos el ritmo de la ciudad. ¿Por qué el metrónomo? Porque el metrónomo eh, eh, es el, el icono del ritmo en la música. Eh, cuando quieres estar en, en un BPM, en un pues pones el, el metrónomo. Entonces, uh, bueno, metrónomo es un, un objeto que hemos fijado en muchos proyectos, pero en distintas medidas de forma. Eh, pero básicamente, eh, un poco viene por la sección de trabajar con datos y, y de encontrar nuevas maneras de, de explicarlos y de buscar las uh, narrativas que que se encuentran dentro. Por ejemplo, uh, otros metrónomos que hicimos fueron Rhyme of Half, que son dos metrónomos que eh, visualizan el ritmo del corazón de Bárbara y mío. Nos uh, grabamos con un Fitbit durante un año, uh, el máximo tiempo que podíamos, casi 24 horas, eh, y entonces uh, tiene una interfaz que puedes ponerte en cualquier momento de ese año y, y se ponen los dos metrónomos al ritmo del corazón, mío y de Bárbara. Pero no decimos quién es, hay dos metrónomos en, en la instalación, pero decimos quién es yo y quién es Bárbara. Pero a, solo a través de moverte en el espacio, puedes moverte a, a, con una granularidad de un minuto, es decir, puedes irte a cualquier minuto de un año. Eh, puedes entender pues, cuando nos levantamos, cuando mmm, de golpe, no sé, hay un ritmo más alto, a lo mejor vamos a correr a, a, por la tarde. Entonces, y te das cuenta cuántas narrativas tienen esos datos. Eh, um, y, y bueno, y te das cuenta que estamos dando esos datos a, gratis a las plataformas. Y que, que bueno, el, cada, siempre lo digo, cada vez que ves Smart es un capturador de datos y, y cada vez que escuchas AI es un Están intentando entender qué hay en esos datos. Um, y por eso hace unos años que estaba más de moda el big data todo era smart smart smart porque querían capturar y ahora todo este ya hay porque ya lo tienen capturado o bueno siguen capturando. bien es interesante esa, ese pasaje de las tecnologías y, y un poco retomando también lo que decía llama esto de lo cotidiano y la, la transformación de lo extraño a, a esto que es habitual eh, si hay alguna pregunta, es el momento. Eh, me gustaría, si no, eh, ya agradecerle a Mar, a Victoria y a Margarita por, por el rato y las experiencias. Y el cruce que hay, ¿no? Como distintos, bueno, Mar y Bárbara trabajan en una región muy diferente a la que se, se sucede acá. Y el diálogo del cruce que hay en las experiencias en eso público que queda flotando que es para cada uno, que es abierto, pero que está bueno también que quede como la posibilidad de, de quedarse pensando que es para el otro de lo público. Así que bueno, les pido un aplauso a los tres invitados.